Amigos, nos faltan 2 millones para terminar nuestro último disco. Creemos que tú puedes ser un aporte y tenemos 10 formas de agradecer tu ayuda monetaria. Ayúdenos, cabros. <risa>